Y bueno, pues estamos con ese tema ahora, ¿cuál es el fundamento de sus vidas? Bueno, pues para hacer hoy 29 de abril, yo creo que es muy buen tiempo para en mi devoción al diario hacer un poco de reflexión al respecto, ¿cuál es el fundamento de nuestras vidas? Dice en el verso 17 de Efesios, en la versión de Dios, habla hoy, que Cristo viva en sus corazones por la fe. Y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Verso 17. Que Cristo viva en sus corazones por la fe. Que Cristo viva en sus corazones por la fe. Dice, qué hermoso. Y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que el amor, o sea, sea la raíz, esa raíz, ese fundamento de sus vidas. Porque mire lo que dice el 18. Y que así puedan comprender. Dios nos está hablando aquí a través de, de Pablo en el libro de los Efesios. Con todo el pueblo santo, cuán ancho, cuán largo y cuán alto y profundo es el amor de Cristo. Has tratado de entender cuál es la magnitud del amor de Cristo para con nosotros recordemos que Él vino a morir en la cruz de Calvario por ti, por mí y por la humanidad. Muchas veces esto no lo tomamos en cuenta. Lo vemos simplemente como una acción, pues no sé, a veces muy religiosa A veces muy, somos muy escépticos A veces no entendemos lo que es lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo Que es la manifestación del amor de Cristo Y, y todo eso porque Dios se humanó en él, o sea en Cristo Jesús Para poder venir a tomar este sacrificio que tomó por ti y por mí Veamos lo que dice el verso 19 Pido pues que conozcan ese amor ah, Aquí el apóstol está diciéndonos Hey, Pido pues que conozcan ese amor Que es mucho más grande Que todo cuanto podamos conocer Fíjense nada más que, que, que hermoso nos lo está diciendo Que eso es mucho más grande De todo en cuanto nosotros podemos conocer Para que lleguen a colmarse en la plenitud total de Dios o sea, aquí el, el apóstol está llevándonos en la palabra de Dios que conozcamos el verdadero sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario para que conozcamos la plenitud de Dios y es importante entonces, mi amado y mi amada que oremos un momento para pedirle al Señor la sabiduría, esa sabiduría divina que viene de parte de Dios que nos dé ese discernimiento para entender, comprender lo que es la Palabra de Dios, lo que es la Biblia, lo que el Señor nos dice a través de ella para que podamos llenarnos de su presencia. Mi Dios, cómo no adorarle, cómo no bendecirle, cómo no honrarle y no glorificarle por ese maravilloso, no podemos decirlo de otra manera, Señor, el amor Suyo al darse en la persona de Jesús, para venirnos a rescatar de la maldad, del pecado, del error, para podernos ofrecer a través de ello una vida eterna, cuando usted se muestra y se manifiesta, Señor, al venir por su pueblo, para que donde usted está, también nosotros podamos estar un día. Señor, permita, permítanos que podamos entender en toda la magnitud su amor, su poder, su gracia y su majestad, para poder un día estar junto con usted, para su honra, para su gloria y para su alabanza, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, mis amados, llénense de Dios, hagan, hagan suya la oración todos los días, y que de esa manera puedan saturarse de la plenitud de Dios en sus vidas. Bendiciones.